¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y también a quienes nos siguen en el reprise a través de Radio WG Milenio 92.5. En esta ocasión, como todos los días, estamos con nuestro compañero Ramiro Narváez y también nuestra invitada para el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a mi estimado Ramiro, lo escuchamos. Siempre es un gusto, es un placer poder acompañarles a través de este el programa Escenario. En este es su canal virtual La Voz del Sur. En esta ocasión tenemos eh, como invitada especial una dama que ha dado mucho por el bienestar, el desarrollo de Catamayo. Piedad Jiménez, ingeniera comercial, eh, nos acompaña en esta ocasión. Ella es propietaria de hostería Ecológica Campo Alegre, aquí en el Cantón Catamayo. Ingeniera, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, estimado Ramiro. Y estimado Leonardo, para mí es un gusto eh, felicitar a La Voz del Sur TV por esta oportunidad brindada para el emprendimiento en todo el contexto, no solamente el turístico, sino el, los emprendimientos de Catamayo a nivel de Loja y su provincia. Gracias por ese aporte, porque de ello nosotros podemos eh, plasmar nuestros servicios que tenemos y a la vez también poder promocionarnos como tal. Muchas felicitaciones por ello y sigan adelante, que es una doble labor y una doble función que va en pro del desarrollo económico, no solamente de Catamayo, sino de la provincia de Loja en sí. Completamente de acuerdo, ingeniera. La labor, la labor que ustedes realizan es importantísima para el desarrollo común. Quisiéramos, ingeniera... Antes de que nos cuente eh, precisamente del, del trabajo, de lo que es la hostería, eh, conocer un poquito más de, de quién es usted, porque después, oh, ante el, el, el, el logro, el éxito, lo que se ve, siempre hay una, una vida, una vida de sacrificio, de esfuerzo, no todo es fácil... Hay momentos inclusive de lágrimas y todo eso, pero es parte del proceso. Quisiéramos conocer, eh, Ingeniera, un poco de, de, de su trayectoria, quizá de, de su familia, de sus primeros momentos. ¿Es usted de, de Catamayo? De, ¿De qué parte de, de, es usted? Eh, mi, mi hogar se radificó en, en Loja. Ahí está nuestro hogar. Eh, bueno, mis padres son gonzanameños, mi madre es acapalquense. Soy de la provincia y con mucho orgullo eh, me casé con mi esposo que es lojano y sí debo de darle gracias a Dios por haberme permitido un hombro que es mi esposo y gracias a la contribución de él y la comprensión de mis hijos hemos podido avanzar no solamente en este emprendimiento sino en muchos más que, que Dios nos ha permitido desarrollar en esta travesía de la vida y sí, si bien es cierto, es verdad, muchas lágrimas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero sobre todo, mucho amor. Y con eso es lo que hemos conseguido llegar en el sitial que estamos. ¿Qué recuerda de sus papás, eh, Ingeniera, quizá cuando era un adolescente? ¿Cómo era esa, ese convivir con sus papás? ¿Qué aprendió de ellos? Eh, bueno, mis padres vienen... Mi, mi padre, mi madre vienen de una familia muy humilde y obviamente desde la cuna hemos podido captar como hijos eh, la honestidad, el trabajo y sobre todo pues el emprendimiento, a ponerle mucho amor, mucha fe a lo que uno hace, desarrolla y si bien es cierto, estamos en este, en este medio en el que no miramos quizás el trabajo para uno, sino en generar fuentes de trabajo, en mirar al lado de uno quién está, qué necesitan, y ese ha sido el objetivo desde nuestra cuna que nuestros padres nos han inculcado. Antes de decidirse a tomar las riendas de lo que es la hostería Camp eh, Campo Alegre, antes de eso, ¿cuál era su, su actividad? ¿A qué se enfocaba? Bueno, yo vengo desde los 18 años, perteneciendo al magisterio. Eh, fue, es mi primera actividad. Luego di un paso al lado para emprender en una actividad comercial eh, que ya desde el año 1986 la tenemos, que es la Casa Comercial Distribuciones El Regalo. Eh, desde ahí hemos emprendido muy fuerte, obviamente, vuelvo y repito, de la mano de mi esposo del apoyo del hombro de él, él ha sido mi neutro, que cuando yo me, me exaltaba o, o era un poco acelerada en las inversiones, él me decía aguántate un ratito, entonces quizás ese, ese contraste, ese neutro que vuelvo a repetir, creo que nos permitió tener una en una mano la fuerza y en otro lado la reflexión. Ese, eso es en síntesis lo que nos ha permitido avanzar. Mi esposo no, no representa, pero en cambio él es una piedra, él es prácticamente una parte importantísima en, en el desarrollo nuestro. Ingeniera, usted, eh, eh, bueno, siguió la carrera de lo que es ingeniería comercial y esto ha sido fundamental justamente para impulsar, apoyar lo, los emprendimientos que vienen. Quizá usted eh, desde un principio pensó en esta carrera o tenía otras opciones. ¿Cómo fue? No, más bien ya una vez estando en el magisterio, Dios permitió que eh, puse esta empresa que es comercial veía que no solamente la parte eh, teórica es la que se maneja, sino también la técnica. Entonces siempre necesitamos el conjunto de la teoría y la práctica para hacer una buena actividad. Y es así que hemos avanzado en el contexto de llevar la familia, en el contexto de de llevar nuestros estudios y también nuestras empresas. Entonces ha habido un esfuerzo muy grande. Obviamente se requiere de mucha planificación, mucha organización para poder establecer los horarios y así poder cumplir en cada ámbito con nuestros requerimientos. Sin duda la parte educativa, lo que fue el tiempo de docencia, todo eso también eh, aporta muchísimo ¿no? para lo que eh, el paso que dio a continuación es un conjunto que, que, que abarca y que fortalece todo. Le comento, Ramiro, que la universidad fue tan fácil porque, eh, créamelo, solamente tenía que aprenderme la parte técnica, las teorías, porque la práctica yo ya la tenía. Más bien era un ente de poder contribuir y ya con los con lo, bueno, con los compañeros que no estaban inmersos en la actividad, pero a mí para mí ya era fácil llevar una eh, el tema del SRI qué es crédito, qué es finanzas, intereses, un, un crédito hasta dónde corresponde sacarlo, dígase a cinco, tres años. Entonces, todo eh, ese conocimiento yo ya lo tenía, solo fue a sostenerme en la universidad y aprender prácticamente la, la teoría. Con mucho gusto, ingeniera, gracias por eh, seguirnos acompañando y a también a nuestra audiencia que están pendientes. De, esta, de este diálogo, eh, es un diálogo que lo hacemos con toda la eh, cordialidad, con toda la familiaridad, porque ese es el propósito. Bueno, ahí estamos entonces ya con la ingeniera. Eh, quisiéramos, ingeniera, que ahora sí nos cuente eh, en respecto a lo que es la hostería. ¿Cuándo empezó este proyecto? Eh, ¿Cómo empezó también, eh, ingeniera? Coméntenos esto. Eh, mi estimado... Ramiro, eh, como una segunda opción, porque estamos conscientes que muchas de las veces hay tiempos de vacas gordas y vacas flacas. Entonces es importante diversificar las actividades eh, con la finalidad de, de poder eh, compensar cuando se pone mal la parte comercial, la parte turística debe de mejorar. Entonces en ese sentido hemos podido de, diversificar Obviamente, el tema de, la, de las actividades, con la finalidad de poder compensar. ¿Y por qué eh, dedicarnos a la, al área turística sin tener conocimientos inicialmente, obviamente? Sí, y, y más que todo, pues, ¿por qué en Catamayo? Eh, cuando íbamos a invertir en este tema de turismo, miramos muchas opciones, entre ellas... Eh, Vilcabamba, Malacatos, pero finalmente tomamos la mejor decisión eh, porque en realidad miramos que Catamayo, este valle que es hermoso, tierra del eterno sol, eh, las actividades no se desarrollan hasta 7, 8, 9 de la noche, sino hasta 1, 2 de la mañana, entonces es una doble jornada laboral, es una doble jornada de producción y otro tema también que es importante destacar y que en el análisis de inversión se pudo considerar que es un paso obligado de 14 cantones eh, que quedan a, por, al paso por Catamayo. También uno de los factores preponderantes que nos permitió tomar esta decisión es el aeropuerto. En ese sentido, pues, muy agradecido con Catamayo por habernos abierto las puertas a este emprendimiento. Hemos sentido el apoyo de su gente, hemos sentido el apoyo de sus autoridades y eso nos ha permitido articular ideas, articular obviamente acciones en beneficio del turismo de Catamayo. ¿Cuántos años va ya en función la hostería acá en Catamayo? Eh, bueno, la hostería lleva desde el 2010 en, que es la fecha en donde nosotros iniciamos nuestra actividad. Y bueno, hemos trabajado muy fuerte. Primero fue una propiedad, luego por la necesidad de tener el, el frente o acceso a la parte principal, a la vía, hemos tenido que invertir en otro en otra propiedad y con eso pudimos integrar los servicios en este momento tenemos áreas aisladas del de, de, de área de social es decir todo lo que es recreación ruido está en un sitio y lo que es hospedaje se mantiene en otro sitio por privacidad y por el el tema de que eh, haya una separación con la finalidad de no interrumpir el descanso de nuestros huéspedes. Es decir, si es un diseño, si es un estudio, está estratégicamente organizado, eh, tiene su segmentado para que los turistas, los clientes puedan disfrutar y no se sientan a lo mejor interrumpidos de una cosa y otra. Así es, mi estimado Ramiro, por comentarle que en este emprendimiento se trabaja día tras día en la innovación, no solamente en la innovación estructural, sino en la innovación de lo que es sus habitaciones, en crear nuevos servicios y eh, dar el mejor servicio para nuestros clientes. Eh, con esta pandemia nos ha tocado sumamente fuerte el el cambiar, el darle un vuelco al estilo turístico, eh, en realidad, como sería, tenemos factores muy importantes que nos permiten tener un plus, entre ellos el, el tema ecológico. Obviamente, esto nos permite eh, tener un poco más de confianza por la vegetación, por la parte que nuestros un aire fresco, un aire lleno de, de mucha vegetación. En ese sentido, nosotros le hemos apostado y desde que nace esta hostería, nace como hostería ecológica Campo Alegre. Y es así que nosotros hemos, le hemos dado los valores agregados en todo aspecto. En el aspecto de, por ejemplo, ahora estamos con unos senderos estos senderos son de frutas para que nuestros huéspedes vengan y ellos puedan degustar desde la planta su paladar. Entonces son cositas eh, muy eh, muy su génesis que en realidad trastoca el turismo tradicional. Claro, y en hace la diferencia sentido, de lo que es la hostería. Eh, sí, hemos diferenciado nuestros servicios, por lo tanto hemos creído que en realidad no somos competencia de nadie, más bien somos aliados con nuestros compañeros de, la host de diferentes hosterías uh -huh. con la finalidad de, de buscar acciones. Y por qué bueno. también no decir lo que es una parte muy importante, las estrategias de vinculación con, el, con, la, uh, con el, la empresa privada, uh -huh. perdón, la pública con la privada, que es algo muy importante que debemos siempre tomarnos de la mano para que nuestros emprendimientos vayan avanzando, porque como comprenderán, una golondrina no hace verano, claro. sino más bien todos hacemos mm. el verano. Así es, ingeniera. La unión hace, hace la fuerza la y yo fuerza. creo que en esta situación eh, no debería haber espacio inclusive para los... Eh, las competencias malzanas, sino más bien para el, el compartir, que eso es importantísimo. En todo caso, el, el nombre de ecológico, pues no es simplemente un nombre, ya lo mencionó usted, hay mucha naturaleza. Si pudiera contarnos a lo mejor qué tipo de plantas, qué frutos es lo que podemos encontrar acá. Eh, bueno, el fruto que tenemos durante todo el año es el mango, inclusive hay una sobreproducción. Comentarles a nuestros clientes que en realidad... Todo el año tenemos el fruto y, y ellos están disfrutando de un desayuno con frutos frescos de la planta a su paladar. Entonces, este es un, un tema tan importante que nos regala este bello Valle de Catamayo, pero también va de la mano con el cuidado, con el riego, con el, las vitaminas y todo el tema de de, de cuidar de nuestras plantas. Entonces, ¿En este eso tiempo, es. En todo este tiempo que ya mantiene eh, al servicio de la colectividad de la hostería, eh, mucha gente ha llegado, ha visitado, ha conocido, se ha impresionado del servicio que ustedes realizan. ¿Usted recuerda a lo mejor eh, una o varias personalidades que han marcado quizá eh, el, el trabajo, el servicio que ustedes ofrecen y, y que usted los recuerde? ¿Algo o alguien muy especial que ha pasado y ha hecho uso de la hostería? Muchísimas personas, muchísimas personas muy importantes, entre ellas Tormenta. En los carnavales, nuestro precedente es eh, la mayoría de artistas se hospedan en nuestra hostería. Eh, siento, siento algo de no quererme engreír con lo que tengo, pero sí es una preferencia y un referente en Catamayo. Como usted, ustedes son catamayenses, también me podrán dar el aval que en este momento lo estoy informando. Y bueno, dentro del turismo hemos compartido tan lindas experiencias uh -huh. en la administración del arquitecto Salinas. Tuvimos la oportunidad de ir por dos años consecutivos a las FITES, en la FITE eh, del 2012 que se desarrolló en Quito pudimos traernos la Copa de Oro para Catamayo por el mejor video promocional. Mm. En el 2013, en cambio, trajimos el premio de bronce para Vilcabamba, pero Catamayo ha estado siempre presente gracias a esa administración y en realidad al impulso que se le ha dado a los servicios turísticos. Eso nos ha permitido, obviamente, tener un poco más de experiencia poder compartir nuestros servicios con grandes potencias en el quehacer turístico, en la industria turística, y en realidad ese compartir, ese debatir, nos permite copiar y aprender y mejorar a la vez. ¿Qué servicios actualmente tiene y cuenta la hostería? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? La, la hostería cuenta con dos restaurantes, a la entrada tenemos nuestro... Restaurante de comida. Sí. Luego tenemos el restaurante que lo típico de Catamayo es la asesina. Uh -huh. Lo tradicional es la arvejita con mineo y la asesina. Entonces ahí damos toda la comida típica de Catamayo. Contamos también con senderos de frutas, cancha deportiva, con los servicios de spa como es sauna, piscina, turco. Asimismo, contamos con 36 habitaciones, capacidad para 100 personas distribuidas entre dobles, triples y también tenemos las másters para un segmento de mercado un poco más exigente. Comentarle que nuestra lencería es completamente blanca. Cuidamos mucho de la presentación en esta pandemia que nos tocó, le decía anteriormente, dar un vuelco al, al tema del, eh, de los procesos. En este momento nos ha tocado una inversión sumamente fuerte mm. en el sentido de automatizar los equipos. A la entrada tenemos obviamente el dispensador de alcohol y gel, también el registro del de la temperatura, que es una norma que exige el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública. También en nuestras habitaciones contamos con todas las habitaciones ozonificadas y con las almohadas antifluido, que eso permite, generalmente en la noche o cuando uno descansa, tiende a salivar y dejar en la almohada. Eso permite, el antifluido no le permite, obviamente, que traspase a la almohada si no sale de ahí directamente a la lavandería y también a la esterilización. Esos ah, son los bien. procesos que lo hemos, los hemos manejado y los tomamos en serio la responsabilidad que tenemos con nuestros huéspedes uh -huh. y también con nuestro personal. Comentarles es decir, el cliente que se siente este seguro momento, acá que se sienta seguro. Y comentarle también a la ciudadanía que nuestro equipo de trabajo está completamente ya vacunado y libre de, bueno, eso no quiere decir que, que, bueno, nos relajemos, más bien tiene que haber el mismo cuidado de siempre, pero contamos gracias a Dios con nuestro equipo ya vacunado y con todos los protocolos de bioseguridad eh, uh -huh. que prácticamente garanticen la estadía de nuestros huéspedes, como también garanticen que nuestro personal esté uh -huh. a buen recaudo. ¿Cuál sería quizá el propósito como emprendedora, como mujer emprendedora? ¿Cuál sería el proyecto quizá próximo o el sueño que tiene por alcanzar eh, mi estimada ingeniera Piedad? Bueno, estamos concluyendo un, un sueño muy grande, eh, eh, nuestro objetivo o el mío personal ha sido sacar las empresas, dejarlas muy bien planificadas, muy bien organizadas, buscar una persona de confianza y finalmente que continúen con su organización y con su estructura empresarial. Es así que la casa comercial, distribución es el regalo, se maneja de esta forma. El, la hostería tiene la misma estructura, obviamente apegado al turismo. Y eh, ahora tenemos un emprendimiento de hace ya dos años con la clínica Santa Isabel. Estamos ya prácticamente a un mes ya de entregar este, esta empresa, entregarla, estamos hablando de entregarla ya con quirófano, con hospitalización eh, uh -huh. y obviamente una vez que salgamos de ese emprendimiento, que eso eh, prácticamente es un compromiso social que nosotros hemos tenido con Dios primeramente y con la sociedad, por habernos permitido llegar a sitio al que estamos, entonces no solamente es llenar el bolsillo, sino también mirar al lado a quien necesita de nosotros para poder extender la mano. Entonces, esto nace desde un compromiso social y gracias a Dios ya lo tenemos plasmado. Este mes de junio concluimos, inclusive están cordialmente invitados a la inauguración y finalmente pues damos paso a una inmobiliaria que quedó pendiente desde el 2012 eh, para retomar nuevamente esa actividad. Esa ha sido nuestra, eh, nuestro, nuestra visión, dejar instalando las empresas y que ellas con su estructura empresarial continúan dando sus frutos. Y con ello no es solamente que le engrandecer los dueños, sino más bien generar recursos, generar eh, la economía, mejorarla mediante los impuestos que se pagan. Mm. Entonces creo que es un aporte de una u otra manera Sin también duda. a la sociedad. Aplaudimos eh, ese trabajo eh, arduo que realizan, pero sobre todo con esa mirada social, que eso es valiosísimo. Ingeniera, queremos el tiempo se nos ha ido muy rápido y queremos, eh, bueno, eh, agradecer por habernos acompañado, pero antes quisiéramos que nos deje quizá un mensaje muy importante de su experiencia como emprendedora, como empresaria, para toda la gente que está buscando quizá una oportunidad y quieren eh, dar un paso, pero a lo mejor no, no tienen esa, esa visión o les falta ese apoyo, ese incentivo, para que también puedan eh, hacer algo ¿no? en la vida. Un mensaje para, para toda la comunidad. Así es, qué lindo despertar cada día con un objetivo. Despertar cada día con una meta. Qué hermoso que nuestros sueños, a medida de que vayamos creyendo en ellos, se vayan cumpliendo. Y cómo llegamos a ellos justamente con amar lo que hacemos, eh, con hacer las cosas con cariño y finalmente creer en uno y creer en los proyectos que uno plasma. Ese es el condimento que ha permitido llegar a este sitio. Pero sobre todo. Una, una fe espiritual que nada es posible si es que no estamos tomados del Todopoderoso. Él es quien guía nuestros caminos, Él es quien permite llegar a donde estamos, Él es quien permite tener nuestra familia realizada como profesional. Y en este momento eh, eh, que la familia esté produciendo para la sociedad. Esa es una bendición. Entonces, creo que la misión mía está cumplida en todo aspecto, en el aspecto profesional, en el aspecto eh, del emprendimiento y también en el aspecto de poder devolverle a la sociedad lo que en algún rato ella nos lo dio. Sin duda alguna. Bueno, importante el mensaje de la ingeniera Piedad Jiménez, que esta noche nos ha acompañado aquí en el programa de escenario. Leonardo, yo creo que con esto terminamos también. Eh, queremos agradecerle una vez más, ha sido muy importante lo que nos ha contado. Y pues bueno, nos, nos reflejamos en el trabajo que usted realiza. Eso es importantísimo y agradecerle por habernos Aceptado la invitación, ingeniera. Muchas gracias. En una próxima oportunidad estaremos también gustosos de poder nuevamente tenerla acá con nosotros. ¿Qué le digo muchísimas gracias por la oportunidad de darle al emprendimiento. Muchísimas gracias por podernos, por permitirnos eh, compartir nuestras experiencias, compartir nuestras anécdotas, pero sobre todo la fe y la creencia en uno mismo que ese es el condimento, nuevamente repito, para llegar a cumplir un objetivo. Eh, cada día tenemos que soñar, si bien es cierto eh, soñar, pero también creer, no solamente el sueño, sino también pensar, creer y trabajar en ello, porque nada sacamos soñando cuando no nos levantamos pronto, cuando no nos organizamos, cuando no vamos el día puntual a nuestras obligaciones. Entonces, es todo un compromiso que nos permite llegar al sitiar Así es. Sollar, creer y accionar. Muchísimas gracias, Ingeniera. Vamos entonces a terminar. Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en este, este programa. Y queremos desearles un excelente fin de semana. El día lunes volveremos con otro invitado aquí en Escenario. Un abrazo. Que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.